Está detrás de, o de esta roca o de esta. Uf, no se me ocurre. Y encima tiene... ¿Pero qué barco es? Un T-61, joder. A ver, no sé dónde está. Buah, me ha pillado. Todo dentro que cabe, no me ha pillado tan mal. ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Toma, cabrón! No he enviado un mensaje en mi vida, pero este tío se lo voy a enviar.